Hola, soy Raúl de iPhone Digital y hoy voy a explicarte cómo podemos reiniciar el dispositivo, tu iPhone, iPad o iPod en caso de que tengas que reiniciarlo y tal vez no te funcione o el botón de encendido apagado o el botón eh, Home o, o de inicio. También puede ser que no puedas hacerlo porque la pantalla la tengas en negro y por lo tanto no puedas realizarlo. Te voy a explicar eh, seis formas, seis soluciones para que lo puedas hacer y vamos, en alguna de estas tiene que funcionar seguro. Empezamos. Bien, voy a explicarte, como te he comentado antes, eh, seis formas para que puedas iniciar eh, tu iPhone, eh, iPad o iPod Touch sin tener que, o si no puedes usar los, los botones físicos de encender apagado, o el de botón de inicio ojo, o si tienes la pantalla eh, que no te funciona o se ha quedado en negro eh, el método más sencillo que podemos hacer es esperar que se agote la batería Una vez que se ha agotado la batería, pues le, lo conectas de nuevo y ya se reinicia el dispositivo Pero si tienes prisa y necesitas reiniciarlo eh, rápidamente, te voy a explicar eh, varios métodos ¿vale? Te lo voy a explicar primeramente para, directamente desde tu eh, dispositivo Hay otra solución que va a requerir que te instales un programa gratuito en tu ordenador Mac o, eh, o Windows, no, no importa y luego la última ya sería como caso extremo, que sería que habría que desmontar el, el dispositivo. Pero bueno, eh, te voy a explicar primero las más sencillas y seguramente alguna de ellas te va a funcionar. Vamos a empezar con la que puedes hacer directamente desde tu dispositivo. Bien, una de las soluciones que te he comentado era que puedes dejar eh, sin batería, es decir, de esperar que pase unas horas y se quede sin batería tu dispositivo, para que puedas eh, bueno, volver a conectarlo y una vez que se ha conectado es como si eh, iniciases de nuevo el dispositivo y es como si lo hubieses eh, reiniciado. Bien, otra de las opciones que te voy a decir, de las opciones eh, que no te aconsejo pero en caso de extremo que puedes hacer es eh, abrir el dispositivo, desconectar la batería y volver a conectarla. De esa forma seguramente también vas a poder eh, reiniciar el dispositivo porque algunas veces puede ser que se quede bloqueado. Bien, ahora te voy a decir cómo puedes hacerlo más fácilmente. Eh, directamente con eh, usando el dispositivo. Bien, vamos a ajustes. Una vez que estamos en ajustes, tenemos que buscar y nos vamos a general. Y nos vamos abajo del todo, ¿de acuerdo? Y pone aquí de restablecer. Y luego aquí buscamos la tercera opción, a lo mejor depende de tu versión de, de uh, iOS, puede ser en una posición diferente o no, pero tienes que buscar restablecer ajustes de red. Eh, la única parte mala de esta es que vas a perder todas las eh, contraseñas que tienes con tu VPN en que si tienes, eh, tus claves de wifi, etcétera. Entonces, bueno, es una opción que también tienes que conocer, pero bueno, te voy a explicar una a continuación, por si no quieres hacer esta que es un poco más incómoda, ¿no? Por el tema de que tienes que volver a, a conectar y poner de nuevo todas las contraseñas. Eh, otra más sencilla es, dentro de ajustes, ¿de acuerdo? Vamos a general. Eh, dentro de general tenemos que buscar accesibilidad, ¿de acuerdo? Y aquí una opción bastante eh, sencilla puede ser, eh, a ver, si lo vemos aquí, texto en negrita. Si lo activamos o desactivamos, como ves aquí abajo te pone, al eh, aplicar este ajuste se reiniciará el iPhone, ¿vale? Pues le damos a continuar y ya se reiniciará nuestro dispositivo, ¿de acuerdo? Bien, eh, te voy a decir también algún truco a continuación de cómo puedes hacerlo en caso de que no te funcionen los botones eh, de Home, entendido de, de, de apagado, o en el caso de que la pantalla esté negro, ¿vale? Pero te lo contaré a continuación. Y luego, última opción que podemos hacer, si la pantalla te funciona y puedes verlo, es usando el Assistive Touch. El Assistive Touch este, es este botón virtual que vemos aquí, para no tener que tocar eh, los botones físicos, ¿vale? Pues, volvemos, te explico cómo podemos llegar hasta ahí. Eh, cuando estamos en Ajustes, ¿de acuerdo? Vamos a General... Dentro de general tenemos que buscar accesibilidad, ¿de acuerdo? Y una vez que estemos en accesibilidad tenemos que buscar el nombre que te acabo de comentar antes que es Assistive touch ¿vale? Bajamos un poquito y lo ves aquí. Yo ya lo tengo activado, si tú no lo tienes activado, pues bueno, lo puedes, lo puedes hacer. Bien, una vez hecho esto, le damos a personalizar menú superior. Es decir, vamos a decir qué tipo de acciones eh, tiene cuando pulsemos el botón. Si te das cuenta yo tengo inicio de captura. Y aquí te ponen los eh, iconos o funcionalidades que, que tenemos. Pues aquí abajo le damos al más para añadir una opción más. ¿Ves? Aquí arriba nos acaba de aparecer un icono y vamos a darle al más para añadir una funcionalidad nueva. En este caso lo que tienes que buscar es este de aquí, bloquear pantalla. ¿vale? Una vez que le damos a este, le damos a OK. Y ahora ya, si le damos al botón de Así Touch, este de aquí, ya nos tendría que aparecer esta nueva función. Bien, en bloquear pantalla lo que tenemos que hacer es mantenerlo apretado. ¿Vale? Mantenemos apretado, unos segundos, y ya podemos eh, apagar el dispositivo, ¿de acuerdo? Le damos a apagar, y una vez que está apagado el dispositivo, cuando ya esté apagado por completo, lo que hacemos es conectamos el dispositivo, y una vez que lo hayamos conectado a la electricidad, eh, se vuelve a iniciar nuestro eh, iPad, iPod eh, o iPhone, y ya de esta forma hemos reiniciado eh, de esta forma el, el dispositivo, sin que tengamos que usar eh, ningún tipo de los botones de inicio, home o de apagado. En caso de que no te funcione ninguno de estos, eh, te voy a explicar a continuación una forma eh, usando un programa, ¿vale? Bueno, si te va gustando este vídeo te ha gustado el tutorial, uh -huh. deja un like, suscríbete y te voy a enseñar la última forma de hacerlo usando un sistema que es gratuito y un programa que vamos a usar tanto para Mac como para Windows. Bien, pues ahora voy a explicarte cómo puedes eh, reiniciar tu dispositivo iPhone, iPad o iPod Touch, eh, tanto si no te funcionan los botones físicos de inicio eh, o home o de encendido y apagado, o también en caso de que tenga la pantalla en negro y claro no puedas eh, hacerlo de ni ninguna otra forma. Bien, como ves aquí en pantalla, eh, tienes que visitar la página web tenorsare.com, ¿vale? Ponemos este en nuestro navegador. Una vez que estemos ya hayamos llegado aquí, tenemos que buscar en productos. Y bueno, va a funcionar tanto para Windows como Mac. En, vamos, en este caso te lo voy a mostrar para Mac, pero el sistema, el, el programa funciona igual. Bien, una vez que, que estemos en dentro del producto boots eh, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que hacer es descargarlo, muy bien, ¿vale? Y una vez que lo tenga descargado, pues lo vamos a abrir. Yo ya lo tengo descargado para hacerlo todo más rápido, entonces voy a abrirlo, a ver, por aquí, le doy a abrir, vamos a esperar un momento. Eh, yo no tengo conectado el dispositivo, lo he hecho todo a posta para que... Eh, hagáis el mismo proceso bien una vez que ya lo tengas instalado lo abrimos y te va a decir que conectes tu dispositivo muy bien vale pues lo vamos a hacer estoy conectando ahora mismo el dispositivo lo tendrá que reconocer y bien entonces ahora verás que dice que entres en modo de recuperación una vez que hagamos clic en para activar esta opción eh, lo que va a pasar es que eh, se va a estar en, en modo de recuperación y luego lo que tenemos que hacer es después de que haya entrado en modo de recuperación eh, tenemos que volver a decirle salir del modo de recuperación ¿qué pasa? al hacer esta, esta, este cambio de activar y desactivar nuestro dispositivo se va a reiniciar por lo tanto vas a poder hacerlo tanto si no te funcionan los eh, botones físicos como te he dicho o si no puedes ver el dispositivo porque la pantalla está en negro o está bloqueado tu dispositivo esta eh, aplicación o este programa es gratuito y bueno pues ya de esta forma has podido reiniciar tu dispositivo de una forma gratuita eh, si te ha gustado el like, te ha gustado el tutorial eh, deja algún like, suscríbete a este eh, canal de YouTube de iPhone Digital para poder recibir más tutoriales y consejos de esto. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la próxima.